Mom, I'm sorry, please don't worry Ella no me ama pero me dice honey Ella está horny, no quiere dormir Yo la extraño tanto que me quiero morir Mom, I'm sorry, please don't worry Ella no me ama pero me dice honey Ella está horny, no quiere dormir Yo la extraño tanto que me quiero morir No me queda más nada Sacrifiqué todo por esa dama Cama, yo solo quiero oír que me ama. Toda la noche me llama. Y ella dice que me extraña. Que estar sin mi letaña Y todavía, todavía piensa que me engaña. Todas las cosas que hicimos. Dime cómo la supero Todo el tiempo que perdimos Dime cómo recupero Yo pensaba que era verdadero Que lo nuestro era un amor sincero No sabía que era pasajero Y que solamente te importante en todo cero. En la cuenta, ni te diste cuenta Que lo nuestro se moría y te diste la